Bueno, buenos días a todos. A todas. Eh, y a todas, por supuesto. Eh, como el título sugiere, que ven en la proyección, es una pregunta que nos venimos realizando desde el momento que entró en boca el tema de la inteligencia artificial. que No es nada novedoso el término, sin embargo, bueno. Gracias a la, a la difusión y a los eventos que están ocurriendo a nivel global sobre el uso de esta tecnología, este, nosotros nos preguntamos bueno, ¿realmente estará deshumanizando la humanidad? El ser humano históricamente ha deseado siempre tener una creación, una máquina. Si nos remontamos un poco a la historia, ustedes saben que Da Vinci inventó el helicóptero, fue ingeniero, pintor, uno de los más versados e ilustrados de la era del Renacimiento, pero el helicóptero definitivamente que él inventó no voló, sino hasta cuatro siglos después que, que se logró la tecnología para, para eso. Entonces, todos los hitos, digamos los llamados hitos tecnológicos, por decirlo de alguna manera, tienen su periodo grandes inventores, visionarios que soñaron, algunos escribieron libros que consideramos de ciencia ficción y con el tiempo se fueron desarrollando este, diversos objetos, diversos productos, diversos elementos que han cambiado la forma de cómo nos vemos en la humanidad. Entonces, podríamos mencionar entonces a Julio Verde. Eh, cuando va a la luna y tres siglos después lanzamos este, un cohete al espacio y atravesamos en la luna. También vemos cómo la primera escritora que se conoce de ciencia ficción como Marichin, cuando desarrolla Víctor Frankenstein intenta darle vida a un ser inanimado por medio de la, de la electricidad y crear el monstruo que todo no, que no, que no tiene de referencia. Entonces, tiene un poco que ver con nuestro imaginario, tiene un poco que ver con las referencias que nosotros tenemos de lo que llamamos la industria cultural. Si vemos el cine en los últimos 100 años, veremos que muchas películas de ciencia ficción este, adelantaban cosas. Particularmente, yo pienso que el cine, siempre nos informa con adelantada de algunos desarrollos, siempre nos avisa, porque de esa manera se ha construido eh, esa industria cultural hegemónica, por supuesto, por los Estados Unidos de Norteamérica, de decir, no, bueno, estamos inventando un armamento y lo vamos a idealizar en una película y 20 años después lo desarrollamos. Entonces, así ha pasado más o menos con esta que llamamos inteligencia artificial, la lámina que vamos a pasar, este, era una vieja, una vieja ficción hecha realidad. La ciencia ficción nos mostró esa posibilidad de ver qué se está haciendo y por qué no se hizo, porque no había saber tecnológico. Evidentemente, con la invención de la radio, este, se avanzó muchísimo en la televisión, este, empezó a verse más a profundidad el alcance de la inventiva humana, ¿o qué se, ma se masificó? ¿Algo? No sé. Sí. el video? Escuchen este, este, este, este, este pequeño collage de videos de películas que seguramente la mayoría han visto, que tienen que ver con lo que se interpreta en ese momento sobre lo que es la inteligencia artificial. Me gusta el suelo Bueno, fíjense El cine, la historia de las máquinas que aprende Es este, decisiones, a veces son formas trágicas Ahí vemos un segmento de la película de la Una de las primeras películas de Starry Kubrick De Odisea 2000, 2001, Odisea del Espacio que es simplemente la preocupación que tiene la computadora de a bordo de la nave que siente temor de ser dañada. Eso es fundamentalmente un solo elemento. O la otra película de inteligencia artificial cuando se recrea la vida de un niño para darle felicidad a un padre biológico que no es más que la historia de Pinocho reflejada en un androide, en un, en un futuro distópico pero ya androides que hoy en día este, se han desarrollado, porque la inteligencia artificial no solamente programación como la vamos a, a definir ahorita, sino que también tiene que ver con robótica. Entonces la combinación de ambas cosas, este, de ambos desarrollo tecnológico bueno, vamos consiguiendo esa referencia. Cuando vieron ustedes allen y los nuevos pasajeros, Ridley Scott ya visualizaba este los niños, lo que sería después su ópera prima de Blade Runner a través de los androides. Y Blade Runner, que es una interpretación libre de la novela de Isaac de que si los androides sueñan con ovejas eléctricas, bueno, la famosa historia de los replicantes de los 16. Pues ahí empezamos a ver entonces un poco de ese desarrollo que, ficcionado o no, mostraba este, un incipiente desarrollo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial precisamente no es nueva. O sea, el concepto lo acuñó John McCarthy en 1956 y que la definió como la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes. Entonces, la, la inteligencia artificial como la conocemos, y, y ¿no? como especialista de computación lo puede corroborar eh, cuando se estudia, este, bueno, han, han tenido hitos, hitos que, que desarrollo. De hecho, hace poco me llamó la atención históricamente que la inteligencia artificial, que la conocemos hoy en día por medio de los chatbots, como Chat ChatGPT y otras aplicaciones, este, tuvo sus su famosos inviernos, momentos donde no se podía desarrollar porque no había base tecnológica. O sea, a pesar que la ciencia de la computación eh, relativamente son novedosas, de 1950 para acá, Este, bueno, el desarrollo tecnológico no iba tan rápido como lo que el imaginario eh, el científico quería. Entonces había momentos donde no se podía desarrollar más allá de la creación humana, pero quiero una máquina que piense como nosotros, que desarrolle, que razone, que tenga lógica y que nos dé respuesta, supuestamente, para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces en esa conceptualización este, que trae en la lámina, bueno, los tres conceptos elementales, que dicen que evidentemente la inteligencia artificial es un campo, un campo amplio de que abarca variedad de tecnologías. Hay aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y robótica. Otro concepto de otros autores refieren que es una tecnología que, que, que busca máquinas que puedan imitar la inteligencia humana para realizar, realizar tareas y le voy a dar un concepto bien, bien interesante extraído de una de las películas más famosas de James Cameron pasen a la misma por favor si ustedes vieron la serie de las películas Terminator ahí en Terminator, la segunda de la, de la saga de la máquina en un momento determinado se define ante John Connor, un joven que iba a ser supuestamente asesinado para que no, que no se diera este, la guerra este, contra las máquinas y se define como una máquina proveniente del futuro modelo T-800-CM101 que dice tener conocimiento detallado y complejo de la teoría humana así como habilidades robóticas para curar personas y define que su CPU está diseñado para aprender más de los humanos y así poder aparentar ser uno de ellos lo que lo ayuda a mezclarse con la gente más fácilmente y tener mayor probabilidad de éxito en su misión. Eso resume, a pesar que en 1984 y en el 91 una líneas meramente ficción, no estaba ficcionadas, sino que ya nos avisó el hecho de a qué nos veníamos, a qué nos veníamos con el desarrollo de la tecnología y con el desarrollo de lo que hoy llamamos inteligencia artificial. ¿Pasar a la lámina. Ahora, definiríamos esto como una revolución pero de las máquinas. Cuando hablamos de este, de este tema, porque sin importar las definiciones, lo cierto es que ya la inteligencia artificial está presente en muchos campos. O sea, hay inteligencia, hay muchos procesos este, de, de producción que tienen que estar robotizados, que están automatizados. Si usted este, levanta su teléfono su smartphone, se dará cuenta que hay, hay tecnología aplicada de inteligencia artificial. O sea, procesos automatizados, o usted toma una foto con una cámara de un teléfono inteligente, este, va a haber muchos procesos en uno. Este, para los fotógrafos, los amantes de la fotografía, este, solamente es levantar el lente, enfocar y parar. Pero para un teléfono inteligente no solamente es enfocar y disparar, para un teléfono inteligente puedes colocar filtros, puedes corregir la luz, puedes corregir el contraste, todo en un segundo, un milisegundo y hacerla todo se da con un nivel de precisión inclusive mucho más elevado de que nos costaría tomar la foto con una cámara reflex este, con lentes manuales y con disposición manual entonces, en salud del transporte hay procesos automatizados que desarrollan, que son desarrollados bajo este concepto de inteligencia artificial lo que se supone nos haría la vida más fácil pero ahora bien, todo, todo esto industrial genera también una consideración. Y una consecuencia. cuando ocurrió la primera revolución industrial, eso significó el destierro para de la necesidad de la fuerza de trabajo. O sea, se inventó la máquina de vapor y el ser humano simplemente apostó a tener la máquina para ayudarse a la tarea de cargar de no hacer fuerza. Y eso, evidentemente, cambió nuestro comportamiento y nuestra visión con el lector. Hoy en día se dice que estamos en la cuarta revolución industrial, que es la revolución de la informática, y tiene que ver mucho precisamente cómo nos percibimos en el mundo. O sea, qué tipo de sociedad estamos cre cre creando a partir de que tenemos ahora un teléfono que nos dice qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Cuando somos víctimas alienadas, de las redes sociales que, a las cuales les suministramos mucha información y ellas, en esa información que recopilan de nosotros, construyen una gran base de datos que después nos vende por devolución en forma de publicidad. Usted consuma este producto, pero usted tiene usted este tipo de comportamiento y con, como consecuencia le estamos ofreciendo esta, esta tienda en tal dirección y con delivery incluido. Y eso es lo que estamos avanzando, pero es lo que lo estamos cometiendo. en unos seres dependientes de unos aparatos que tienen mucha tecnología, pero ¿dónde está la parte humana? Ahí entonces empezamos a hablar de la humanización o deshumanización, cómo nos estamos convirtiendo, qué tipo de seres humanos estamos avanzando en función de la tecnología. A humanos físicamente este, conservados o humanos que estamos comenzando a sentir un deterioro cognitivo porque empezamos a depender de las máquinas. Bechuyu Han, un filósofo surcoreano que está radicado en Alemania, él dice en uno de sus libros, La de sociedad del cansancio, que esta sociedad que se, que se dice positiva porque ve todo lo bonito, lo alegre de la tecnología, realmente está cansada, está cansada y depende de la, de la máquina está cansada por aquello que se llama el síndrome del cansancio, el síndrome del quemado entonces, entonces estamos sobre creyendo que lo estamos haciendo bien porque realmente lo que estamos es cansados mi, mientras más vemos el teléfono, el, el smartphone es la vía, de escape para nosotros decir que somos productivos y si ustedes muchos usan el teléfono y ven sus redes sociales de una, una cantidad ingente de personas que toman césped que hacen ver que su vida es un ideal que alimentamos entonces, esa parte del ego y resulta que su realidad, su entorno inmediato es otra cosa y eso se ha denunciado, o sea, hay gente muy crítica que denuncia eso pero bueno, el asunto de la masa en una sociedad hipermedializada que cambió el televisor hace unos 30 años, hablábamos de la caja negra y criticamos mucho la televisión, ahora, hoy en día, tenemos el celular levantado y tenemos la caja negra a la cual nos alineamos. Entonces, es una cuestión que nos como, llama la atención. Fíjense que lo que le aunque es un momento que, mmm, no lo vamos a pasar, para es que está el en muchas veces en las cuentas de Instagram ustedes ven las botadas de la inteligencia artificial, cantidades de, de tipo de inteligencia artificial para traducir fotos, para hacer textos, para quitar fotos, la fotografía, para hacer videos. Entonces, nosotros pensamos, bueno, ¿dónde está la creatividad? ¿Dependemos de la herramienta para hacer la creatividad? ¿O es que la, la inteligencia artificial lo va a hacer todo por nosotros? Entonces, esa es la reflexión más importante porque entonces hablamos entonces de, de, que, de la parte humana que hace el trabajo intelectual y estamos sacrificando entonces el empleo de nosotros más que todos los comunicadores muchos que hacemos trabajo intelectual poetas músicos vamos a dejar entonces en manos de un GPT que nos haga todo el trabajo y creemos que lo estamos haciendo bien cuando resulta que estamos alimentando a un monstruo tecnológico que según los pesimistas de, de la tecnología, los políticos más pesimistas dicen que nos va a romper, y nos va a quitar el cielo. Ahí son suena, las alarmas y por eso quizás el debate que se está dando hoy, no solamente en este escenario, a nivel global, es este, que este, bueno, las máquinas nos van a sustituir y seremos más útiles teniendo, dependiendo de de un teléfono, de una computadora, de una laptop, de una tablet. Y, veces, y, y lo que no se han preguntado muchos de estos promotores de esta tecnología es qué ocurriría si hubiera un apagón general. Un apagón natural que puede ocurrir simplemente porque nuestro amado Sol se decida aumentar su actividad de viento solar y el plasma solar llega a la Tierra y a base las ondas electromagnéticas, las, las posibilidades de energía. Entonces, ahí la pregunta es: ¿de qué nos sirve entonces tener inteligencia artificial si es una máquina que se pueda apagar naturalmente por un fenómeno electromagnético? Entonces, no es las capacidades humanas. Ahí es la reflexión que, que invito a que hagamos, porque ciertamente nuestro futuro puede estar. Puede estar este, amenazado. ¿Pasa a la línea, por favor? Bueno, la, la, ya estamos hablando de las pérdidas de empleo, ¿pasa la línea. ¿Nuestro futuro está amenazado por la inteligencia derecha? Probablemente que sí. Porque no es casual que más de mil personajes, personalidades, del mundo tecnológico, empresarios, inversionistas, este, firmaron un documento solicitando, pero de la manera de que que venga El el propietario de Tesla y el propietario de ChatGPT, de OpenAI, te venga a decir que paren el desarrollo de la inteligencia artificial por seis meses me parece como un exauro. Cierra tu fábrica, dale la libertad a la gente y dale a la gente el control sobre su vida no sigamos influyendo a la gente a través de los medios sociales, de las redes sociales y permitamos a la gente a tomar decisiones propias y que no dependan de una computadora o de una máquina para decidir, decidir qué hacer. Entonces, una pregunta que surge es que es la inteligencia artificial expresión de un nuevo esquema de control de la supervivencia del más apto, o sea, es un social, y eso es lo que está ocurriendo. Fíjense que llama mucha atención porque las brechas tecnológicas este, aumentan las brechas sociales. Gente que tiene computador versus gente que no tiene computador. Gente que tiene acceso a internet versus gente que no tiene acceso a internet. Gente que no tiene teléfono versus gente que tiene un smartphone de última, teléfono de última generación. Esa brecha tecnológica con esto de la, de la, inteligencia, de la inteligencia artificial se va a acentuar. Es una realidad, mucha gente no lo quiere admitir, por más que estemos embutidos dentro de la tecnología, eso va a haber. Y un ejemplo típico, fíjense que Venezuela, Rusia, China son los países que están vetados, entre varias países están vetados al acceso de tecnología y de inteligencia artificial. O sea, si tú quieres abrir una cuenta de ChatGPT en Venezuela lo no puedes hacer. Porque sus métodos de verificación son tales que si no tienen un número, Internacional, registrado, físicamente el número que pueda enviar un mensaje, no puedes simplemente abrir una cuenta de chat y como consecuencia de ello no puedes utilizar la tecnología. Esa, ese bloqueo que surge del, del, del acceso a la tecnología afectará afecta a muchas personas, porque hay gente muy inteligente en este país que será ingeniada y quiere de repente colaborar y usar la tecnología de la mejor manera. Pero si no puede, porque no se lo permite. Por eso no es impedimento. Yo creo que maestras están haciendo un gran favor. Entre menos dependamos de la tecnología, créanme que vamos a seguir manteniendo nuestro control sobre nuestra propia vida, sobre nuestro propio intelecto, y no estaríamos tan alienados y contaminados con respecto a las imprecisiones, porque también hay que entender que productos como muchas son un producto de, de, de aprendizaje profundo. Como bien lo, lo delimitó su inventor, pero ese aprendizaje por poco tiene también su límite. El problema es que si le das mucha cuerda y llega eh, esa inteligencia artificial a tomar cierta conciencia, entre comillas, y se hace más poderosa, que ahí en el peligro radica. Bueno, ¿hasta dónde se le permite? Creo que el peligro, construir un demonio, un fracaso moderno, y todos esos tecnólogos e empresarios se dieron cuenta de que les puede venir un demonio que no van a poder controlar y en consecuencia les puede salir literalmente el tiro por la culata. ¿Pasa No, no pasa nada. Quiero que vean que este video especialmente de la madre tierra que se siente afectada con todo lo que está pasando y consulta a su médico. A ver, don Díaz, ¿qué le pasa? Bueno, doctor, me duele Ucrania, me duele Rusia y me está empezando a poder China sí, y Estados Unidos. Creo que aquí me salieron unos barcos extraños en el estrecho de Taiwán. Ah, me dan coro que seca. Me están quedando sin bosque. La biodiversidad la la y el mar lleno de plástico. Vale, vamos a hacer un tacto polar. Cuidado, no, no, ahí no. En el polo sur. Bueno, pero que usted tiene su calentamiento global bastante salido de madre ¿eh? por la presencia de humanos Son como una Black Dog Das una vuelta y te sale medio millón Dámase una de estas cada 10 años y vuelva en un siglo a ver cómo sigue Inteligencia artificial, ¿eh? Pues ayuda con los humanos O acaba con ellos o los hace mejores A usted le conviene cualquiera de las dos Genial okay. Fíjense algo curioso, ¿no? El padrino de la inteligencia artificial, que se llama Jim Fred Hilton, en, 1970, en el 2017 tenía una visión muy positiva, exageradamente positivista, sobre lo que inventó de la inteligencia artificial, de los algoritmos para un Google, que él trabajaba con Google, y él, trabaja con Google. Este, y él decía en el 2017 lo siguiente la inteligencia artificial cambiará radicalmente la sociedad humana dándonos un conocimiento muchísimo más profundo de la naturaleza y creo que la misión es que la inteligencia se trata solo de razonar y que ese razonamiento es solo un símbolo interno de manipulación que es completamente erróneo decía que la manipulación de las máquinas o por medio de las máquinas era errónea y entonces ya decía para ese momento que él creía que era posible que la inteligencia artificial lograra tener razonamiento sobre la intuición o sea, decía que las máquinas iban a tener algo que es propiamente humano que es la intuición o Entonces sea, decía que el empleo en la tan profunda está empezando a revelar cómo funciona la intuición cinco años después seis años después se retira de Google para poder denunciar sobre lo que estaba ocurriendo por la inteligencia artificial y dice algo muy sencillo en este momento los sistemas de inteligencia artificial no son más inteligentes que nosotros. O sea, lo que era firmado hace cinco años no se, no se logró. Pero sí lo van a hacer. O sea, está consciente que pueden, en cualquier momento, evolucionar. Y en Internet se llenará de fotos, videos, textos falsos y el usuario, promedio, ya no podrá saber qué es verdad. Y eso está ocurriendo cuando hablamos de fake news es este, una sociedad intermedializada como, como esta, que consume fragmentos de información, usted ve un Twitter o lee una nota cortica, en las redes sociales usted no está leyendo la información este, a profundidad, está leyendo un fragmento de la información. Entonces, imagínense la cantidad de información que consumimos a día, los jóvenes que todos los días viven metidos dentro del teléfono, que viven chateando, que viven consumiendo en Instagram, haciéndose selfies, o sea, no profundizan los que le llegan, y eso lo saben las grandes de agencias de noticias, los grandes medios, aprovechan la coyuntura de esta tecnología para mandar fragmentos de información, fotones de información. Y es más fácil filtrar, meter un fake news construido con la institucionalidad del caso para que crean que lo que dice ese Twitter es verdad. Ahora imagínense que ese lo construye la inteligencia artificial hay promotores que te venden la idea es que con la inteligencia oficial vas a ser millonario porque vas a construir en, en, menos, tiempo, en menos tiempo récord este, una cantidad de, de, de información tu, para tus medios sociales tu medio para vender tus productos o sea, no hay profundidad de ningún tipo y ese es el riesgo que cometemos o sea, el riesgo que hay es que consumamos fragmentos de información que creamos que sea verdad. Para aquello de que internet, el tiempo de conexión mejor y que mientras más rápido ocurra, mejor. Es una reflexión que hay que tomar en cuenta porque en, con el estado de las cosas, que, con las conexiones que tenemos y con los tipos de redes sociales que manejamos, no nos da tiempo eso es lo que denuncia no hay tiempo para reflexionar profundidad para la interrelación humana simplemente porque estamos todos los día interrelacionándonos con una pantalla y ese es el llamado a atención muchos jóvenes ahorita también en, en el chat que por ejemplo la panacea esta es la oportunidad de mi vida para hacer todo mi trabajo académico y quiero sufrir a ellos en lo colectivo, en la profundidad de los temas en la universidad, bueno, se da mucho, se está dando el ejemplo, que hacen trabajo antes de la pegar. ¿Se acuerdan cuando estábamos todos en la universidad copiar y pegar una computadora, copiar y pegaba Entonces, bueno, el profesor te, te evaluaba porque se daba cuenta que estabas copiando y pegando porque había referencia. Ahora no, hay inteligencia artificial que te cubre los textos y te lo hace indetectable. De hecho hay una un inteligencia artificial indetectable que te detecta cuando un texto está desarrollado por otra inteligencia artificial y te la correges. Entonces, ahí se plantea un término de punto ético, hasta donde la ética de la inteligencia artificial, los programadores de la inteligencia artificial, este, permiten que eso pueda ocurrir. Entonces, ese es el llamado de atención que hacen todos los empresarios que firmaron esa carta, a mi parecer, de manera hipócrita. Es simplemente. Sí. Ah, ya de ahí me así, ya madre, que a que me queda vamos a precisamente por el hecho de la ética. Si no tenemos ética y nosotros los comunicadores manejamos un código deontológico, este, creemos que, bueno, evidentemente, si no hay ética, esta tecnología, por más benevolente que se parezca que sea, este, puede ser muy mal usada y como consecuencia va a generar. Este, situaciones sociales que no podemos predecir de este momento. Ahora, bueno, pase la lámina, ya quedan pocas cosas que decir. que este, decir. Esa lámina que ustedes vienen, en una película este del 2004 que se llamó Hive your robot, una ¿no? otra novela de Isaac Simón, donde la inteligencia artificial de esa película, de esa, de esa novela, establecía su mecanismo propio para acabar con la humanidad. Y en su lógica decía, simplemente decía, que el ser humano debería ser vigilado porque se comportaban como niños y no, no eran controlables, porque todo el tiempo pensaban en autodestruirse, en caer en guerras, en caer en conflictos. Y la lógica de, de esa inteligencia artificial, de una filosofía de la robótica de las tres leyes, este, bueno, tenemos que acabar con ustedes para que haya la paz eterna y todos vamos a vivir en armonía. Bueno, es una utopía una distopía de, de la novela, que bueno que no se escapa este, a 20 años en Rusia y hace casi 100 años de edición sido esa novela, este, de una realidad fantástica O sea, si soltamos las tiendas sobre la tecnología, si no la controlamos, pues, ¿qué va a pasar? De hecho, ayer, ayer salió en Europa este, la, este, la Unión Europea, estaba diciendo por el freno del punto de vista legislativo a los desarrollos de tecnología de inteligencia artificial como ChatGPT. O sea, quieren saber que no se convierte en un problema el uso de la tecnología. O sea, dieron una directriz, un estudio para producción, o se están desarrollando la legislación al respecto. Y bueno, para ir concluyendo, la inteligencia artificial tiene que tener un poco de un equilibrio. De este desarrollo de esta de tecnología este de este debe, debe ser equilibrado, si queremos ver el lado positivo. Tiene que acabarse con ciertos mitos, porque fíjense, usted si se ve con inteligencia artificial, inscríbase, abre una cuenta, pero no la puede usar en una sola vez porque tiene que pagar entonces eso genera es esa situación. No todo lo que te dicen de la inteligencia artificial, de las cantidades de productos que existen al respecto, no todos son grandes. Hay que ser como que saber sortear este, las restricciones que tienen la. ¿no? Aparte las mismas restricciones que nos imponen por estar de Venezuela, sin las restricciones de uso, porque tiene que pagar. O sea, quien quiera hacerse la vida más fácil usando la inteligencia artificial de aprendizaje profundo como Midjourney o como ChatGPT, tiene que pagar. O sea, es que no es, entonces, una tecnología de uso libre. Es una tecnología de uso pago, privativo, que, no, que te obliga. A a consumir datos, a construir, a gastar dinero, a invertir dinero en una tecnología que no te asegura que te vaya a ayudar a ser más productivo. Y bueno, será la vida. Y bueno para terminar, en otra película, hoy se la a Isaac Simón en el hombre bicentenario eh, una reflexión que hace, se hace en la película que puede morir como un hombre que vivía la divinidad como una máquina y esa es una reflexión porque esa película cuando se hizo, se hizo en el 93 no se pensaba en ese momento tener lo que tenemos ahora o sea, no teníamos celulares, teníamos una visión utópica de un uso positivo, de una tecnología robótica, de un lo que adquirió conciencia y quiso sí, y, y, y, y ser humano. Entonces bueno seamos entonces más humanos y de seamos más humanas la humanidad. Y con esto me despido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Moeb por tu exposición. Me dejó muchísimas interrogantes que seguramente ahora con el intercambio ustedes a compartir eh, como hay muchas personas que se han incorporado ahora eh, le corresponde la palabra a luis Gino que es especialista en toda esta tecnología y sobre todo en, la, en, la, en esa que él llama las tecnologías libres en esa que llamamos que debemos siempre en el capital voy a dejar el uso de la palabra a de la misma manera con el, el tiempo que le hemos asignado a cada uno de los ponentes para luego tener la participación de Yacol, y de ustedes. Gracias. Eh, y de verdad, gracias al movimiento eh, el periodismo necesario por la, por la invitación. Este, bueno, continuando un poco la, en la, lo que ha dicho, ha dicho Noel, ¿no? Este, bueno, el tema de la inteligencia artificial en el mundo de la ciencia de, de, de la computación es algo que es bastante estudiado. Yo estudié en la escuela de computación de, de la UCB, allí... Eh, el las personas que estudiamos allí en ese momento teníamos la, la opción de salir en 11 especialidades y una de esas especialidades era, era inteligencia artificial. Allá hay docentes y personas que, eh, investigadores, que sí están, digamos, sí están involucrados de lleno en lo que es el desarrollo de, de esta tecnología, que es una tecnología que es bastante, el meterse a estudiarla, el meterse a trabajar en ella, es algo que es bastante... Por un lado entusiasma, eh, entusiasma mucho, pero por el otro lado de, requiere muchísima dedicación, de, requiere dedicación de lleno, lo que es meterse en la parte técnica allí. no. Ahí, como le dije, hay docentes, hay investigadores bastante buenos en esa área. Yo me he especializado en otras áreas, yo soy más del área de la parte de, de páginas web, de, de servidores, de, de desarrollo de aplicaciones en software libre. No me he metido tanto... Eh, o me he metido muy superficialmente en lo de inteligencia artificial, sin embargo, sí he, bueno, he tratado de investigar lo más que he podido. Quería darle un poquito mis, ap mis apreciaciones sobre el tema. ¿no? Eh, primero que el tema de la... El tema de la inteligencia artificial tiene como unos 40 años siendo desarrollado, ¿no? principalmente desde los países del mal llamado primer mundo, de Estados Unidos, entre otros. ¿no? Y, pero ha habido como un vuelco en los últimos 4 o 5 años, gracias en particularmente a una empresa que se llama OpenIA, eh, es una empresa que fue fundada en el año 2015 en Estados Unidos y que digamos que vino a cambiarlo todo hace dos o tres años cuando eh, sacó unas nuevas aplicaciones, unos nuevos algoritmos que es, que es el famoso GPT, del cual sale el famoso chat GPT este, dale, eh. son esta serie de aplicaciones que yo creo que todos hemos conocido directa o indirectamente porque hemos leído mucho en, la, en las noticias que son aquellas en las cuales tú te metes empiezas a escribirle en lenguaje natural, o sea, empiezas a escribirle en lenguaje natural cualquier cosa y ellas te van respondiendo de una forma idéntica a como lo haría un ser humano. No solo así, sino que te responde textos completos, te responde eh, de forma tal que eh, incluso a nivel profesional, tú, si tú eres un profesional, digamos, del derecho o si eres un profesional de, de la programación de, o de cualquier área eh, académica, tú le puedes hacer preguntas de ese tipo y ella te responde con una precisión muy alta. ¿no? En Venezuela tal vez no la hemos conocido mucho porque open, ahí este, se ha restringido a un puñado de países y obviamente cuando uno trata de entrar desde Venezuela, bien sea, sabrán ellos las razones, bien sea por la razón del bloqueo y de las sanciones o bien sea por, las razones, por otras razones, uno no puede entrar eh, directamente a HGPT, ¿no? Este, no es solamente Venezuela, hay un montón de países, no solamente bloqueados por Estados Unidos, sino también otros países, digamos, que son aliados, que, que tampoco se puede entrar, es también porque la tecnología está, digamos, en una fase de prueba, ¿no? Y, este, pero el punto es que uno, de alguna forma, uno puede darle la vuelta... Hay, hay, hay, digamos, empresas de terceros con los cuales uno puede entrar a ChatGPT. Por ejemplo, hay una que se llama Translite, hay otra que se llama Lucía, hay bots para WhatsApp, para Telegram, y uno puede entrar a ChatGPT de una forma u otra, ingeniándoselas, y uno puede entrar allí y hacerle preguntas y escribirle cosas, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, el punto es que... Esta revolución que ha causado ChatGPT en los últimos meses o años, en las cuales vemos a decenas, bueno, a, a niños, a chamos, a estudiantes metiéndose en ChatGPT para que les haga la tarea, a profesionales también metiéndose en ChatGPT, bueno, para que les haga, les ayude a hacer las cosas, esta es una revolución que, bueno, básicamente ha vuelto locos a todas las empresas eh, transnacionales en Estados Unidos. ¿no? Eh, Facebook, por ejemplo, que era una empresa que hasta hace poquito estaba gastando miles de millones en lo que ellos creían que iba a ser el futuro ellos creían que el futuro iba a ser la realidad, la realidad virtual la realidad y estaban invirtiendo millones, miles de millones de dólares en unos aparatos que se llaman óculos, porque ellos imaginaban que el futuro iba a ser que todos nos íbamos a poner esos óculos que eran como una especie de pantalla que uno se pone encima de los ojos y uno y uno creaba allí un carácter de, digamos de realidad virtual, un muñequito, un avatar y entonces uno iba a estar allí, oh, Horas y horas metidos allí dentro de Facebook, pero ya un Facebook de realidad virtual donde todos íbamos a hacer algo parecido a jugar los Sims, pero pero en Facebook, dentro de Facebook. El metaverso. El metaverso, exactamente. Ellos pensaban que si iba a ser el futuro, gastaron miles de millones en eso. Y se dieron cuenta de que a la gente eso no los entusiasmaba tanto, tal vez por las limitaciones que hay en la misma tecnología, por el mismo hecho de que una persona de 25 o 30 años ya cuando se pone un óculos después de dos horas ya tienes cansancio en la vista. ¿no? O sea, hay un montón de limitaciones tecnológicas todavía que a la gente le eh, no le entusiasmó mucho el tema de la realidad virtual. Pero entonces surge este tema de la inteligencia artificial, ellos se dieron cuenta de que metieron la pata hasta el fondo y ahora están de, básicamente están desmontando sus aparatos, su, sus departamentos de realidad virtual y están invirtiendo una millonada en inteligencia artificial. Google también está invirtiendo una millonada en inteligencia artificial. Está ahorita, en estos últimos días, ha estado lanzando la, la, la apuesta de ellos que se llama BART, que es también una aplicación de inteligencia artificial que va a estar disponible en 180 países, etcétera, etcétera, y que se va a combinar con el motor de búsqueda de ellos. ¿no? Este Microsoft ha estado invirtiendo ya directamente con OpenAI, con esta empresa de la, de la que les hablé al principio, eh, invirtiendo una millonada para que eh, OpenAI sea también este incluida Esta este GPT está incluida dentro del buscador de, de Microsoft que se llama Bing. Bing obviamente es una frustración que tiene Microsoft desde hace muchos años porque ellos hace, desde siempre han querido desplazar a Google como el principal buscador del mundo. No han podido, entonces es como una carrera. pues es que El primero que le meta a su buscador Inteligencia Artificial va a ser el que va a terminar ganando esta batalla, ¿no? Entonces hay una batalla allí entre Google y Microsoft a ver quién gana. Elon Musk está con una posición de que no, las inteligencia artificial van a destruir al mundo, tengan cuidado, no sé qué, pero al mismo tiempo bajo cuerda está invirtiendo una millonada también en inteligencia artificial. Nvidia que es una empresa que es muy famosa porque ellos desarrollan tarjetas de video para videojuegos, verdad y bueno quien con, quien le gusta jugar eh, ha escuchado el nombre de Nvidia. Ellos ahora están abriendo una nueva división porque ellos se dieron cuenta que estas grandes transnacionales de las que les hablé Google, Microsoft, etcétera, etcétera, ellos van a necesitar unas tarjetas especiales para, para inteligencia artificial para sus centros de datos. Entonces ahora están creando unos servidores especiales para vendérselos a esas empresas que cada uno cuesta 200 mil dólares. ¿no? Entonces, eh, básicamente todo el mercado de las transnacionales, de las grandes transnacionales, de las grandes corporaciones, está girando hacia la, la inteligencia artificial y eso es lo que más me preocupa a mí. Porque, bueno, las películas futuristas y los libros de verdad nos han pintado un futuro de que las inteligencias artificiales un día se van a alzar contra los humanos y nos van a acabar, estilo de Matrix, estilo de eh, Terminator, obviamente, estilo Yo Robot, etcétera, etcétera. Y yo creo que el principal problema es que las inteligencias inteligencia artificiales quienes están adueñando a ellas son las grandes corporaciones. Las mismas corporaciones que, bueno, que nos han introducido una gran cantidad de problemas a lo humano una gran cantidad de desastres que, hay, que se agueñaron de internet porque internet recordemos que también en algún momento nosotros lo vimos como una utopía una posibilidad de que cualquier persona podía tener su blog su página web y expresarse y tener nuestra forma de expresarnos sin tener que depender como era antes como era hace 30 años hace 30 años uno, una persona común no podía tener un programa de radio o un programa de televisión o tener una columna en un periódico porque Tenías que ser, digamos, amigo del dueño del periódico o del dueño del canal de televisión para poder tener un espacio allí, ¿no? O sea, tenías que cumplir con su línea editorial. En cambio, hoy día con Internet, bueno, digamos que sí es posible, hay cierta a ver, a, apertura, pues es posible que de repente un niño de 14 años tenga un canal en YouTube y pueda tener cientos de miles de, de, de, de visitantes. Eso es un cambio interesante a lo que había hace 30 años, ¿verdad? pero también hay que reconocer que quien domina Internet en este momento son las grandes corporaciones. O sea, son los mismos grandes medios de hace 30 años, mismo New York Times, mismo... Bueno, surgen algunos actores nuevos, está, está CNN, tal vez como un actor nuevo, pero es simplemente CNN, es simplemente un, un medio creado por las grandes corporaciones, por los grandes millonarios de toda la vida, el país de España, este, siguen siendo... Internet sigue siendo el vehículo para las grandes corporaciones, para que ellas lleguen ahora a miles de millones de personas que antes no llegaban, ¿no? porque hace, hace 30 años una persona normal no podía comprar el The New York Times, en cambio hoy día cualquiera con internet puede leer el, el New York Times, ¿no? entonces internet con internet nos pasó eso y ahorita con la inteligencia artificial siendo las corporaciones las que se están adueñando de ellas, eh, no tengo duda de que ellas la van a utilizar muy a su beneficio ¿no? este... Hay que aclarar algo sobre las inteligencias artificiales, cómo funcionan, ¿no? Son aplicaciones en la nube. ¿Qué significa una aplicación en la nube? Significa que no es como cuando uno instala el Office en, en su computador, cuando uno, que uno muchas veces se iba, se compraba el CD Pirata o el CD original, perdón. En, mirado, compraba, mirado. <risas> compraba el CD y lo, ah, lo instalaba. Exactamente, se me cayó la cédula, porque así eran las aplicaciones hasta hace 10 años. Uno se las uno las compraba, las instalaba en su computador y te funcionaban así el computador estuviera desconectado. Sin embargo, desconectado de Internet, quiero decir, ¿no? Sin embargo, las... Empresas de software se dieron cuenta de que con eso estaban perdiendo mucho dinero. Que por cada persona que compraba el software original, habíamos cientos que, que no lo <risa> compraban, Y empezó el, lo que se llama el desarrollo de aplicaciones en la nube. Por suscripción, el estilo Netflix. Pues, ¿no? Que ahora, si tú quieres tener la suite completa de Adobe y quieres que te funcione en tu computadora, bueno, tienes que meterte en la página web de Adobe, sacar la tarjeta de crédito, pagar la suscripción, allí descargas algunas cosas, otras se quedan en la nube. O sea... Mucho del procesamiento ya no se va a hacer en tu computadora personal, sino se hace en lo que se llaman unos centros de datos que están en Estados Unidos, que es donde están la, la gran mayoría de estas eh, empresas, incorporaciones. ¿Qué es un centro de datos? Bueno, tratemos de imaginarnos. Es algo parecido a lo que puede tener el Banco de Venezuela. Eh, el Banco de Venezuela, lo digo por decir una gran empresa, una gran eh, empresa aquí en Venezuela, que tiene unos grandes, un, en, en un gran edificio, tiene una inmensidad de computadoras, de servidores, unos al lado del otro. Eh, además con todas su infraestructuras, plantas eléctricas, aires acondicionados especiales, etcétera, etcétera, Y con eso logra darle servicio a millones de personas al mismo tiempo. ¿no? Cuando uno se mete desde su celular en la aplicación BBN, eh, BB... Eh, like. Sí, sí esa, misma, esa misma aplicación, uno no está usando realmente la aplicación como tal, sino esa aplicación está sirviendo como puente para conectarse a través de Internet al centro de datos del Banco de Venezuela lo mismo pasa con la inteligencia artificial, la inteligencia artificial en realidad no se está ejecutando en tu celular o en tu computadora personal, sino que toda la información viaja a unos centros de datos que están en Estados Unidos allí se procesa y te devuelve la respuesta, ¿no? eso lo digo para que tengamos muy en cuenta este, bueno, eso funciona igual que Whatsapp, funciona igual que Twitter igual que Facebook, igual que todas estas aplicaciones que hemos estado usando desde hace varios años ¿no? este... Esto lo digo porque obviamente al, tener, al ser ellos los dueños del centro de datos y al ser ellos los dueños de la aplicación, ellos son los que determinan cómo funciona y ellos son los que la alimentan y ellos son los que le meten la información. Yo hice unas pruebas que, bueno, eh, irresponsabilidad mía que no las pude traer acá, pero yo hice unas pruebas en, en, en enero chateando con ChatGPT y le hice preguntas en ese momento sobre Venezuela y obviamente las la respuestas que me dio fueron una barbaridad, por ejemplo me decía que Venezuela era un país que tenía tendencias dictatoriales, que, que, eh, que Juan Guaidó era una gran esperanza para el futuro de Venezuela o sea, tenía una respuesta sobre Venezuela que en realidad pueden dejar atónito a cualquiera pero cuando le pregunté cuáles eran sus fuentes de información este, básicamente eso, eso sí lo quiero leer eh, si sí lo quiero leer textual ¿no? algunas de las fuentes que utilizo para proporcionar información sobre Venezuela incluye Periódicos. Esta es la respuesta que me dio cuando yo le pregunté cuáles eran sus fuentes de información. Incluye periódicos y sitios de noticias como El Nacional, El Universal, BBC Mundo, Reuters, entre otros. También consulto enciclopedias en línea como Wikipedia y otras bases de datos especializadas en historia y política. Es importante señalar que siempre trato de usar fuentes confiables y verificadas para garantizar la precisión de la información que proporciona. Bueno, entonces, claro. Sí. Cuando uno uno tiene que estar muy consciente de eso, ¿no? que este chat GPT, que ahora le estamos dando gran. Eh, bueno, no nosotros, sino a nivel mundial, pues se le está dando gran. Eh, Muchísima publicidad Diciendo que es el futuro Diciendo que con eso vamos a resolver muchos problemas Etcétera, etcétera Hay que entender que ChatGPT Y ellos mismos lo dicen Ha sido entrenado Cuando se dice entrenado Eso significa Y eso hay que aclararlo eh, Las inteligencias artificiales Ellos buscan replicar el, eh, De alguna forma Hay muchos algoritmos Distintos de, de inteligencia artificial Pero ellos buscan de alguna forma Replicar o imitar El, el comportamiento humano Para eso Se les entrena dándoles una cantidad inmensa de información. Esta información generalmente surge, o sea, ellos, eh, la empresa eh, OpenAI lo que ha hecho es colocar básicamente base de datos de periódicos, eh, revistas, libros, eh, grandes toneladas y toneladas de información, la han colocado en la base de datos de, de, de ChatGPT. Y eso lo han utilizado como forma de entrenamiento, vamos a decirlo así, para que cuando ChatGPT nos responda, Toda la información que va a tomar, la va a tomar de allí. Obviamente, si Chagepete, la inform fuerte información es New York Times y todas estas que les nombré, bueno, ya sabemos qué es lo que va a decir Chagepete sobre Venezuela, ¿no? O sobre cualquier cosa, sobre cualquier problemática mundial que queramos, que queramos, que queramos consultar, ¿no? Eh, a mí me pareció asombroso que yo hace también hace dos o tres días también traté de chatear otra vez con ChatGPT para eh, para esta charla en particular y me pareció asombroso que ellos cambiaron un poco su algoritmo porque entonces ya ellos, ya cuando yo les pregunté otra vez tú opinas que Venezuela es una dictadura me terminó respondiendo yo no puedo manifestar opiniones políticas. Uh -huh. Claro, son cambios que, en mi opinión, son cambios que ha he hecho últimamente porque Ajá. porque OpenAI está buscando desesperadamente clientes y ya no vivimos en un mundo unipolar, ¿no? Ahora vivimos en un mundo donde China también es un cliente importante, donde Rusia también es un cliente importante y entonces ellos se dieron cuenta de que hubo muchos escándalos a través de influencers y, y de gente de otros países que justamente denunció el sesgo que tenía ChatGPT justamente por la versiones, por la, el contenido que estaban colocando, que habían utilizado, ¿no? Entonces, no crean tampoco que es que TP ahora se ha flexibilizado, que ahora son más buenos. No, simplemente es un tema de... Es una empresa, hay un empresario detrás de ella, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. O sea, ahorita no es que las máquinas se sublevaron y... No, no, no, para nada. Simplemente hay grandes empresarios detrás de ellas que están, este... Sí. sí, que están básicamente viendo... ¿Ah? No, no, no reconocía, no reconocía que era yo porque es que incluso la primera vez que yo lo utilicé, yo lo utilicé como yo le dije, no puede, uno no puede entrar directamente al sitio web de GTP desde Venezuela y usarla porque te dice que desde su país no, la, no puede ser utilizada. ¿no? Entonces. Ese dato no lo subió, la hacía el programa. No lo sé. No, no lo sé de verdad pero bueno, el, el punto es que yo tuve que utilizar otra aplicación en ese momento que se llama Translite, traté de utilizar Translite en estos días y ya no podía porque me, me deja responder nada más una o dos preguntas y ya la tercera me dice que tengo que pagar. Te cobro. ¿no? Exacto, me cobro entonces tuve que utilizar otra más que se llama Lucía, que es por Whatsapp y por ahí es que pude hacerle algunas otras preguntas, ¿no? Eso es algo importante, el tema de que, ellos, el, de que ellos van a terminar cobrando muchas cosas, ¿no? Eh, el chat GTP va a ser pago, igual que muchísimas otras. Hay una que se llama Midjourney Journey, que, que es muy buena para, para hacer, hacer imágenes, hacer hacer eh, eh, eh, imágenes del tipo, de esta la de, la de Donald Trump cuando lo ponían preso, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Eh, hay, hay una que se llama Midjourney que es muy buena para eso, pero todas siempre cobran. El cobro se debe también a que se necesita muchos recursos para para poder hacerlas funcionar, las inteligencias artificiales, se necesitan crear grandes centros de datos y hay mucha demanda porque todo el mundo en este momento quiere utilizarlas, es como la, la moda en este momento ¿no? Este, miren, en particular yo tengo un punto de vista allí encontrado sobre las inteligencias artificiales yo creo que no hay que tenerles miedo me refiero a nosotros como usuarios ¿no? yo creo que no hay que tenerle miedo yo creo que se pueden utilizar en nuestro día a día para muchas cosas ¿no? eh, a, y a medida que vayan apareciendo muchas más estas aplicaciones se pueden utilizar para muchas cosas por ejemplo aquí hay muchos periodistas ¿no? oye, yo soy de los que piensa que chévere sería que un periodista por ejemplo cuando de repente le llega una de esas notas que llaman, creo que le llaman caliche ¿no? cuando las notas esas que son fastidiosas me llegó un audio de, no sé, de que, de que de determinado funcionario y tengo que transcribirlo y hacer la nota de determinado funcionario. ¿no? Qué chévere sería que uno pudiera tener ya una inteligencia artificial, que uno simplemente le carga el audio. No, ya existe. Sí, existe, pero bueno. Sí, sí siempre, bueno? siempre hay que tener el ojo humano encima de ellos. ¿no? Pero lo que sí, quiero decir, pasan, es, qué chévere es que uno puede utilizarla que te permitan salir rápidamente de aquellas notas que uno considera caliche y que uno pueda dedicarse más, digamos, a lo que es el periodismo de verdad, que hace más falta. Por ejemplo, eh, si te dicen a ti, si te piden, oye, vamos a hacer una nota sobre cuáles son los problemas en el barrio de Guaratado. Oye, yo creo que hoy en día eso no se puede hacer con una inteligencia artificial en este momento. porque para conocer los problemas que hay en el barrio del Guarataro, hay que irse al barrio del Guarataro, hay que entrevistar a las personas en el barrio del Guarataro, hay que, bueno, ver uno mismo qué es lo que está pasando allí y uno mismo escribirlo, hacerla eh, escribir lo que uno redactó. Y eso es periodismo de verdad y eso es algo que yo pienso incluso, por lo menos en el área que yo me desempeño, que es la parte de las páginas web, yo creo que es algo que se ha perdido muchísimo, porque nosotros nos hemos perdido mucho en eso de la instantaneidad, de tener que escribir rápido lo que salió en televisión, etcétera, etcétera, y, y nos hemos perdido un poquito de periodismo de verdad de ir a un lugar y ver las cosas y escribir una nota sobre eso y yo creo que esas son el tipo de cosas que una, primero que nada que una inteligencia artificial no la puede hacer porque si la pones a hacer te va a sacar posiblemente te hace una nota pero te va a sacar la información del pitazo del cooperante de la patilla, etcétera etcétera y no es lo que queremos ¿no? entonces ojalá la inteligencia artificial sirva para que esas caliches que nos quitaban tiempo ya lo podemos hacer en cinco minutos y podamos dedicarle mucho más tiempo a las cosas que de verdad nosotros queremos hacer como periodistas y, y comunicadores. ¿no? Este, ojalá que en el Estado podamos utilizar las inteligencias artificiales, no solamente no soy crítico de CIRA, CIRA es algo bastante interesante, es bastante divertido, yo creo que estuvo bien como se ha estado usando en el programa de Con Maduro más pero no es inteligencia artificial. CIRA es simplemente una aplicación que alguien, bueno, diseñaron en Muñequito, o sea, es una aplicación que está en Estados Unidos, que uno la contrata por 30, 40 dólares mensuales, uno diseña allí como quiera el muñequito, uno le escribe el texto y ella te genera el video con el audio. Demostrándote el, el texto que uno le puso. No es un programa. Es exacto, es un programa. Es algo bastante interesante, bastante novedoso, bastante una forma interesante de aprovechar esta moda que hay. Sin embargo, eh, la inteligencia artificial, yo pienso que hay que utilizarla en el estado de otras de, de formas distintas para resolver los problemas que tenemos. Por darles un ejemplo muy por encima, que los expedientes médicos, de los casos médicos que tenemos en los hospitales, que todo eso se pudiera digitalizar, meter en una como big data, en una inteligencia artificial y que ella pudiera analizar, por ejemplo, en qué parte del país hay más incidencia de determinadas enfermedades o determinados síntomas y planificarnos respecto a eso. Eso podría ser, por ejemplo, un ejemplo de cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial. Por ejemplo, el caso del sistema judicial, que sabemos que la defensa pública, los abogados de la defensa pública, puede ser que tengan 100 o 200 casos cada uno y están atiborrados y eso muchas veces genera retrasos judiciales ya voy a terminar este ojalá pudiéramos que los abogados tuvieran una gran base de datos de todos los casos de todos los precedentes de las mismas leyes y que eso les permitiera acelerar y resolver estos casos rápidamente ¿no? este para nosotros poder hacer chatbots que realmente funcionen, tenemos dos problemas graves. Vamos ¿no? a ver si puedo concretarlo en cuatro minutos. ¿no? Un problema que necesitamos expertos en inteligencia artificial. ¿no? Gente informática, computista, utilizar aplicaciones de software libre para no estar dependiendo de empresas estadounidenses. O sea, no podemos ir y contratar a OpenAI, a ChatGTP, para que nos haga una aplicación, porque el día que quieran bloquearnos, nos bloquean y nos fregamos. ¿no? Tenemos que utilizar, preferiblemente, aplicaciones de software libre con expertos venezolanos. Pero el otro problema que hay, que yo considero muy grave, es el de los contenidos. ¿no? O sea, nosotros ten, una vez que tengamos esa inteligencia artificial tenemos que colocarle contenidos nuestros. Y allí don, es donde yo digo dolorosamente y de forma muy pesimista y de forma muy, bueno, soy muy pesimista con esto, que nosotros hemos sido muy malos en eso, en particular con los contenidos digitales, páginas web, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, oye, por alguna razón que yo no entiendo, agarramos las mismas páginas web que nosotros hemos, mismos hemos hecho en los medios del Estado y cada cierto tiempo las borramos, con la excusa que sea, no, bueno, es que hay que borrar el WordPress y, para, para montar uno nuevo, o bueno, no, es que eso fue la, la, la, la administración anterior, yo soy otro yo soy otro director, yo no quiero nada de eso, bórrame todo eso vamos a hacerlo de cero. Entonces, concha, uno ve cada rato páginas web de medios del Estado importantes, grandes. Eh, eh, no los voy a mencionar aquí para que no me lancen tomates pero que, que cada rato borran su página web y uno no entiende por qué este, y eso nos afecta bastante nosotros vemos, por ejemplo, que un país pequeño como Cuba, que está bloqueado también por Estados Unidos desde hace muchos años, ellos pudieron agarrar el software de Wikipedia, que es un software libre. El software de Wikipedia, hay que entenderlo. Una cosa es el software y otra cosa es el contenido. El software de Wikipedia es software libre. Cualquiera de nosotros puede agarrar el software libre, el software de Wikipedia, montarlo en un servidor y hacer su propia Wikipedia con su propio contenido. Inclusive cerrarlo para que no se meta todo el mundo, sino nada más las personas que uno quiera, etcétera, etcétera. ¿no? Cuba hizo hace varios años una página web que se llama Ecuret, que es una página bastante buena, que es básicamente la Wikipedia de Cuba, donde colocaron todos sus próceres, sus lugares, su historia, montones de cosas y a mí me entristece mucho que nosotros no hemos hecho eso yo sé que hace varios años yo tuve la oportunidad de estar en una reunión con un ministro de cultura que, él era momento, que era historiador y que en ese momento él tenía esos planes, sí. lamentablemente bueno, lo cambiaron, los ministros que vinieron después no, no, quisieron, no, no tuvieron esa iniciativa y bueno, ese tipo de cosas lamentablemente nos obliga a utilizar cosas como Wikipedia, que lamentablemente está eh, totalmente viciada y sesgada, y que nosotros tampoco hemos dado una batalla allí, porque eh, nosotros también podríamos tal vez haber formado personas para meterse en Wikipedia y meter contenidos allí, pero no lo hemos hecho. Entonces, es un tema en que yo quiero llamar la atención, la necesidad de eso, la necesidad de que hagamos contenidos que eso tenemos que hacerlo incluso antes que hacer la inteligencia artificial tenemos que hacer muchísimos contenidos tenemos que salvaguardar nuestros contenidos respaldar nuestros contenidos darle la importancia que se merecen y bueno, este... Como le dije también, formar expertos y formar, crear centros de datos, que yo sé que es costoso, porque los centros de datos de inteligencia artificial van a ser costosos. Pero se tuvo que hacer, por ejemplo, con el sistema PATRIA. El sistema PATRIA también es un centro de datos. Se tuvo que hacer también con BNAPP. BNAPP es un centro de datos. Entonces tenemos que crear también centros de datos en esta misma materia para poder la batalla, dar la batalla como, como se debe. Gracias, Luis, por la eh, abundante Buenas. información que nos suministró, igualmente que Noel. Así que tenemos una, eh, in, eh, digamos, aspectos bien novedosos ¿no? de esta, este tema que se está discutiendo durante este día sobre la inteligencia artificial. Vamos a escuchar ahora a Gustavo Villapol y luego, entonces, vamos a abrir el, la intervención de parte de, de, de las personas que deseen participar. Muchas gracias, profe. Un placer estar aquí el día de hoy. Gracias, tiempo. Sí. Muchas gracias por la invitación al movimiento periodismo necesario. Un placer estar aquí. Gracias a todas y todos por haber venido. Parece que el tema convocó. Sí, señor. Sí, sí. Parece que el tema convocó porque la sala se nos llenó. Así que felicitaciones al movimiento. Saludos especiales a, a Lilian, que se encuentra aquí presente, a, a De Pablo, a Tatiana, al padre Numa. Por ahí, vino la, por ahí vino el programa Cira Villino. Se encuentra con nosotros aquí, era la periodista de tele, que, que la convocó el tema también. A la profesora Cristina, que la veo por allá. Saludos, profe. Y a Rosita Caldera. A Rosita, a Rosita, Caldera. Rosita Caldera. Saludos a todas y todos. No, no me voy a poner a saludar a todos porque yo mismo arranqué mi cronómetro aquí. y Después se me echa a perder la cosa. Pero bueno, a todas y todos, gracias por venir. Un placer estar aquí. ¿eh? miren, yo quería comenzar esta, pongan ahí mi presentación, pues padre, por favor, aunque yo sé que los de por allá no están viendo un carrizo, pero yo se lo voy diciendo. Yo quería comenzar esta disertación, eh, conversando, yo creo que es indispensable para hablar de inteligencia artificial, eh, colocarla en un contexto global, en el contexto global que estamos viviendo, ¿no? es indispensable hacer una mínima disertación sobre el contexto que estamos viviendo, porque... Eh, todo el desarrollo de inteligencia artificial que tenemos en la actualidad está asignado pues, como todas las relaciones de vida que estamos teniendo en la humanidad por ese contexto global y en este contexto global tenemos a partir del conflicto en Ucrania, en la operación especial de Rusia en Ucrania eh, sin duda un contexto que esa, ese conflicto que comenzó Rusia y Ucrania Después de la barbarie de ocho años de persecución de un pueblo en el etcétera etc. Ustedes conocen el conflicto bastante bien, no quiero andar en eso. Eh, comenzó la pelea por una hegemonía global distinta. Comenzó la pelea, una pelea de años, pero ahora se está peleando en el terreno militar. O sea, ya, no, ya no solo es un conflicto global tercerizado en países de África, de Asia o de Latinoamérica sino que ahora directamente la OTAN como fuerza global hegemónica está peleando un conflicto con Rusia en el terreno militar y en esa guerra, el Gino, noel no ahí es la primera guerra donde se utiliza inteligencia artificial la primera guerra es el primer conflicto mundial en el que se utiliza la inteligencia artificial como una herramienta de guerra como un arma de guerra se utiliza la inteligencia artificial, se utiliza todas estas tecnologías que se han desarrollado eh, desde, desde la informática, etc. Es primera vez que se utilice un conflicto militar. Igualmente tenemos el conflicto en, en Indochina. Igualmente tenemos el conflicto en Indochina, ¿no? En la el mar meridional chino, por este conflicto que hay en Taiwán, hay un conflicto tremendo y China tiene un papel importantísimo en el desarrollo de la inteligencia artificial ahorita adelante vamos a ver porque creo que es importante que no solo lo veamos desde la visión eh, de lo que hoy se dice occidental ¿no? que no solo veamos el desarrollo de esta tecnología desde la visión occidental sino que veamos cómo desde China hay un importantísimo desarrollo de inteligencia artificial que está precisamente pugnándose esa hegemonía global entonces, por eso no podemos estudiar ningún fenómeno, no solamente el de la inteligencia, el de inteligencia artificial, sino no podemos estudiar ningún fenómeno sin comprender este conflicto. Sin comprender este conflicto. Tenemos que incorporarlo, comprenderlo con claridad. Y en el medio de ese conflicto, en medio de ese conflicto también hay una nueva correlación de fuerzas en Latinoamérica yo no, no, no quiero dar ni quiero ser muy largo el análisis de contexto pero también hay una correlación de fuerzas en latinoamérica que es muy importante que la visualicemos que la entendamos que comprendamos que veamos cómo cambió el panorama político a partir del 2022 en el continente como entre gobiernos progresistas unos más aguados que otros pero bueno y gobiernos revolucionarios el continente eh, viró su visión política a, a, y que tiene que estar muy impactado en este conflicto global ¿no? O sea, ahora los, los países que apenas hace 5 o 6 años eh, ni siquiera por, por quienes estaban en su gobierno, me refiero a Latinoamérica ni siquiera podían voltear a ver a Rusia, a China en el medio de este conflicto global ahorita es totalmente distinto ¿no? o entonces sea, es muy importante que comprendamos esto porque el desarrollo de la inteligencia artificial está asignado por ello. no, no es al revés ¿no? porque el, este este debate el día de hoy nos, nos hace la pregunta, ¿la inteligencia artificial humaniza o deshumaniza, o no? eh, des, no, nos termina deshumanizando? Entonces yo creo que para poder comprenderlo tenemos que meterlo desde dentro de ese contexto y comprender además que la inteligencia artificial nace en un sistema mundo un sistema mundo que está asignado por un conjunto de relaciones por la forma en la, en la que vivimos, en la que nos relacionamos que sigue siendo el sistema capitalista con sus características neoliberales pero ahora eh, lo empiezan a llamar incluso desde los centros del poder capitalista como un capitalismo de vigilancia, un capitalismo de hiperinformación que está vinculado a todas estas tecnologías y el papel que tiene la realidad de cada uno de nosotros y nosotros también debemos comprender, y, y pasa ahí para la próxima lámina por favor, también debemos comprender el concepto de guerra cognitiva que está desarrollando la OTAN, seguramente esto lo han visto muchos y muchas de ustedes en diversos espacios. Por eso les digo primero el contexto, no, vayan para voy a paraprofinar, yo no para la Eso me, Eso me genera ansiedad el concepto de guerra cognitiva que está desarrollando OTAN. hay un la guerra cognitiva existe desde que nació la guerra o sea, te agarran a Sun Tzu y tiene planteamientos de, de guerra cognitiva que es simplemente dominar a tu enemigo convenciéndolo de que puede ser derrotado antes de pelear con él ¿no? o sea, desde Sun Tzu eso existe solo que ahora estos elementos que estamos estudiando en el taller de hoy, que son la inteligencia artificial, el machine learning, el, la computación cuántica, la computación cognitiva, están incorporándose en ese tipo de guerra. Y hay un especialista de la OTAN, hay un especialista de la OTAN que se llama François Alonso, coronel de la OTAN, que escribió un libro sobre este tema. Y dice lo siguiente, el objeto de la guerra se reduce siempre al enfrentamiento de las voluntades humanas, dice Francois de Y por lo tanto, lo que define la victoria es la capacidad de imponer un comportamiento determinado al oponente Él plantea también en sus escrito que ya no se trata solo de, de dominar lo que piensa la gente, Sino cómo reproducen y construyen esas ideas dentro de su cerebro. O sea, ya la, el sistema de guerra ya no, te, no solo te convence de que te puedo derrotar, sino que te quiere incluso inducir a cómo tú reproduces y construyes las ideas en tu cerebro. Y yo creo que esto es un contexto que debemos ver cuando vamos a estudiar la inteligencia artificial. Es indispensable que comprendamos el contexto en el que estamos. Acá, ver, yo tengo un engaño. Es muy importante que comprendamos este contexto, indispensable que comprendamos este contexto para poder entrar en el mundo de la inteligencia artificial y decir ¡Ah! Esta, este desarrollo tecnológico está asignado por este conflicto. Aunque es el mismo conflicto de siempre, es el conflicto por los recursos, es el conflicto de los grandes dueños de las transnacionales del mundo, eh, pugnándose a la hegemonía global, entonces, eso es muy importante que lo comprendiéramos en un inicio como concepto general para que no aislemos la tecnología, no bueno, aislemos la tecnología y la, la, as, hagamos abstracción de una tecnología porque detrás de toda tecnología finalmente hay una intencionalidad política, económica, histórica, cultural, sociológica, etc. ¿no? Entonces es muy importante que lo comprendamos directamente. No, tranquilo, un no, no, no, no, no, no, no, no te tengo. Para esto yo creo que es muy importante, yo, yo le traía tres, cuatro premisas fundamentales y conceptos fundamentales que debemos comprender para ahora entrar así al tema de la inteligencia artificial. El primer concepto que, que muchos y muchos lo manejan desde distintas corrientes del pensamiento, pero que debemos tener presente es el concepto de inteligencia. Bueno, porque ya estamos hablando de inteligencia artificial, ahora, pero primero hablemos de la inteligencia, ¿no? ¿Qué carrizo es eso de la inteligencia? Porque muchos de los especialistas que desarrollan la inteligencia artificial se han tenido que sentar durante todos estos años, desde 1956, como bien nos contó Noel, a mezclar la informática, los sistemas, la programación, con conceptos históricos de inteligencia, de conciencia, de, de la filosofía incluso, de la sociología, y, fu y fueron como construyendo desde la comprensión de la humanidad sistemas que desarrollar en esa humanidad desde la informática ¿no? entonces por pues eso tenemos por ejemplo en inteligencia hay conceptos de psicología cognitiva hay conceptos desde de la teoría de la inteligencia de la teoría triárquica, de la teoría del factor general de la inteligencia emocional y cada una de ellas no, tienen formas de ver qué es la inteligencia qué es la inteligencia, es muy importante que esto lo comprendamos ¿no? también tenemos otro concepto muy importante que es el de la conciencia. Todas estas son cosas que estos informáticos, estos, estos señores de lentes gruesos, han, han estado tratando de replicar en la informática, ¿no? Cómo replicar en una máquina la conciencia del ser humano. Cómo replicar su inteligencia, su capacidad sensorial, su capacidad cognitiva. Entonces, fíjense a los niveles de desarrollo que hemos llegado, ¿no? Estamos hablando de computación cognitiva, computación cuántica. Entonces, por eso es importante que desarrollemos estos conceptos previos. Entonces, por ejemplo, eh, concepto de la conciencia hay conceptos materialistas, dualistas, idealistas, hay conceptos de, de diversos tipos, pero por ejemplo hay uno que me gusta mucho para el estudio de la inteligencia artificial que es el funcionalista. Y desde el funcionalismo dicen así, el funcionalismo considera que la conciencia es un conjunto de funciones mentales, estamos hablando de qué es conciencia, es un conjunto de funciones mentales que emergen de la interacción entre procesos cognitivos y sensoriales dice, dice la teoría funcionalista ¿No? hay un, hay, desde el punto de vista idealista hay otra concepción de la conciencia ¿vale? pero bueno el funcionalismo dice esto, interacción entre procesos sensoriales y procesos cognitivos, y eso es lo que está tratando de replicar la tecnología y eso es lo que está esa, esa relación que tenemos los seres humanos natural, es lo que está tratando de replicar la tecnología en la inteligencia artificial y en todo este tipo de de desarrollos tecnológicos. Es muy importante que comprendamos esta premisa básica para que podamos adentrarnos en el mundo de la inteligencia artificial, de lo cual me confieso, me he vuelto un enfermito. Paso horas metido en programas, revisando, estudiando, pero lo bueno es que lo hago siempre, como decía mi querido Fidel Castro, dando un pasito atrás y entendiendo el contexto en el que se están desarrollando las tecnologías. ¿no? También creo que es importante que desarrollemos otro concepto que es el del aprendizaje automático. ...conocido en el mundo de la informática como el Machine Learning. No, el Machine Learning, el aprendizaje automático, se los leo... ...es un subcampo de la ciencia de la computación y una rama de la inteligencia artificial... ...cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan. Fíjense, que las computadoras aprendan. En el aprendizaje de máquinas, un computador observa datos... Contribuye un modelo basado en datos y utiliza ese modelo a la vez como una hipótesis acerca del mundo. Fíjense, la computadora utiliza el modelo de datos que le entra como una hipótesis acerca del mundo y de una pieza de software que puede resolver problemas. Finalmente, todos estos desarrollos son diseñados para resolver un problema igual que el sistema de algoritmos que generan la inteligencia artificial o los algoritmos de las redes sociales, etcétera, son creados para resolver problemas la pregunta es, y ahí entra la, la maravillosa intervención de Luis Gino, es quién, cuáles son los problemas que se plantean las grandes transnacionales ¿No? ellos no están pendientes de justicia social, ellos no están pendientes de transformar al mundo, de construir un mundo más justo, igualitario, equitativo sino están pendientes de lo de siempre, primero están en este contexto de, de conflicto por la hegemonía global, y segundo el de siempre, ellos lo que quieren es hacer más plata. Entonces cada desarrollo que generan tiene como intencionalidad eso, entonces por eso es muy importante, primero comprender el concepto de inteligencia, el concepto de conciencia, cómo se ha ido extrapolando estas tecnologías, y comprender también este de motores de búsqueda que son indispensables para comprender la inteligencia artificial. Eh, Noel nos hablaba de un autor con el, al cual me he dedicado a estudiar y a leer y también a responderle públicamente en alguno de mis libros que se llama Uyun Shun Han Uyun Shun Han es un surcoreano que da clases en la Escuela de Arte de Berlín clases en la Escuela de Arte de Berlín y ha escrito diversos títulos como el que dijo aquí el profesor Noel y también ha escrito uno muy famoso que se llama El Enjambre, Psicopolítica Capitalismo, Punción de Muerte etcétera, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es este surcoreano que está ahí que parece un galán de, de serie de Netflix no surcoreano <risa> Entonces, yo les quiero leer algo que dice en, en uno de sus libros ¿no? para que vayamos comprendiendo recuerden que hoy nos estamos planteando aquí la pregunta ¿nos humaniza o nos deshumaniza? ¿qué hace la inteligencia artificial? Entonces, vamos a ver qué dice Bujong Sun Han sobre este nuevo mundo en el que nos estamos adentrando ¿no? dice aquí se ha formado una nueva masa dice Bujong Sun Han el enjambre digital, a diferencia de la masa clásica, que es la que conocemos nosotros de la conceptualización sociológica del siglo XX, a diferencia de la masa clásica, el enjambre digital consta de individuos aislados, carece de alma, de un nosotros capaz de una acción común. Imagínense qué grave. ¿Cómo hacemos una revolución sin una acción común? Que cuando nosotros capaz ¿no? de andar en una dirección o de manifestarse a una voz. Fíjense el planteamiento de Huyun Shun-han. Se ha dejado atrás, dice Huyun, la época biopolítica. Hoy nos dirigimos a la época de la psicopolítica digital, donde el poder interviene en los procesos psicológicos inconscientes. El psicopoder es más eficiente que el biopoder, por cuanto vigila, controla y mueve a los hombres, y agregaríamos nosotros, y a las mujeres, no desde fuera, sino desde dentro. Entonces el planteamiento de este filósofo surcoreano. La psicopolítica es, según Han, el sistema de dominación que en lugar de emplear el poder opresor, utiliza el poder seductor. Inteligente, que consigue que los hombres, y agregamos nosotros, las mujeres, se sometan por sí mismos al entramado de dominación, a través de sus emociones y no de sus opiniones sí, esto es muy, este, aquí ya, ya, no, ya no estamos viendo el contexto geopolítico sino que estamos viendo el contexto del impacto que está teniendo desde el punto de vista cultural en nuestra sociedad, estas tecnologías ¿no? y William Shun Han tiene este planteamiento él plantea cosas como que es la victoria del liberalismo, la victoria del individualismo y bueno yo que soy un, un chavista atrevido le respondo aquí en De la Guerra a la Vida, porque yo creo que uno de los problemas que tenemos con estos fenómenos es que todos están siendo estudiados desde los centros de poder, incluyendo a Uyushun Han, que es un crítico del tema. Él tiene una cosmovisión de la vida de un tipo que vive en Alemania y en Surcorea, que es, tiene años siendo una sucursal norteamericana en el continente asiático. No, entonces la visión de vida que tiene Buyun Shun Han no comprende nuestra concepción de la vida de los países que hemos sido históricamente colonizados, dominados que hemos estado batallando por nuestra liberación por 500 años etcétera, entonces yo creo que una de las primeras reflexiones que tenemos que dejar en estas áreas del conocimiento es que tenemos que fajarnos a estudiar desde nuestra realidad cada una de estas áreas y, y por ejemplo yo les digo al, al señor Buyun Shun Han el villino un grupo de Whatsapp que es de, de la empresa Meta, WhatsApp, es decir, es de Mark Zuckerberg, el mismo P, que, dice, que, que está detrás de toda esta lógica filosófica, un grupo de WhatsApp de la empresa Meta, de un club, le reventó el alma al imperialismo norteamericano, Porque en el, de un club, de un comité local de abastecimiento y producción. Porque a pesar de que estas tecnologías nos están llevando a este mundo, desde el WhatsApp de un club, pudimos aguantar el tiempo de hambre más duro que nos tocó en la época del bloqueo. Entonces, fíjense fíjense cómo el desarrollo, de la, como lo decías tú, yo coincido contigo, creo que cada un cada desarrollo tecnológico depende de sus. No, depende de sus. Entonces, fíjense cómo nosotros, desde apenas el grupo de un club a toda una sociedad que se está transformando y que tiene implicaciones incluso biológicas. Ahorita les digo una anécdota. Desde la lógica de los países que estamos en proceso de liberación, podemos empezar a dar respuestas transformadoras. ¿no? Entonces yo creo que esta es una reflexión muy importante que tenemos que dejar en el camino. Hay un estudio, esto lo, lo explico en clase, aquí hay varios de los estudiantes y las estudiantes de la WICOM. Un estudio en esa misma universidad de Berlín, agarraron 800 niños nativos digital. ¿Todo el mundo sabe que es un nativo digital? Los pues carajitos que nacen con el teléfono en la mano. Okay, ya, ah, Claro, nosotros, nosotros somos unos nativos digitales Esos chamitos que, o sea, en mi, en, ahí en 4F hay un niñito que tiene 8 meses. Y tú le das el teléfono. Y lo maneja perfectamente. Y, no, no, lo maneja perfectamente porque tiene ocho meses, pero lo agarras con delicadeza y empieza a ser así. Sí. O sea, eso es un nativo digital. Bueno, en esta Universidad de Berlín agarraron a estos 800 niños y niñas, hicieron un estudio de su cerebro. Y se empezaron a dar cuenta que tiene transformaciones biológicas. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué, cuando nos decían en la escuela, ¿qué es el ambiente? ¿Qué respondíamos en la escuela? En la escuela, en la escuela básica. lo que nos rodea. Hay una respuesta clásica, es todo lo que nos rodea. Eso no me acuerdo en qué libro salía, pero eso lo decíamos nosotros inmediatamente. La maestra decía, ¿qué es el ambiente? Es todo lo que nos rodea. No, lo decíamos. Claro, pero ¿qué hacía el cerebro ahí? Buscaba en la parte del cerebro donde almacenamos información. Almacenamos información. ¿Qué pasa con estos niños? Tú le preguntas a cualquier niño ahorita, ¿qué es el ambiente y qué hace? Lo googlea. Lo googlea, lo busca en su teléfono, etc. Entonces descubrieron que en estos 800 niños, la parte del cerebro que almacena información se está reduciendo. Se está reduciendo. Entonces, fíjense, nosotros en 50 mil años, y si apareció el homo sapiens, el ser humano tiene 50 mil años apenas. Y en, en menos de 30 años, 150 mil doctora, muchas gracias. Y en, y en apenas 30 años, esta, este mundo está empezando a tener implicaciones biológicas. En nuestros niños y niñas Por entonces la parte que, del cerebro que está encargada de buscar información Se está desarrollando más que la parte del cerebro que almacena información Y eso tiene implicaciones culturales Tiene implicaciones en la capacidad de análisis de las nuevas generaciones Tiene implicaciones en la capacidad de raciocinio, de contextualizar Porque ese conflicto global no se entiende en 144 caracteres Ese conflicto global hay que analizarlo, comprenderlo porque es un, un conflicto global eh, digamos complejo pues como lo es la realidad finalmente eh, yo coincido yo coincido con Luis Gino en que hay grandes ventajas en el uso de esta tecnología hay grandes ventajas en el uso de la inteligencia artificial por ejemplo a mí me ayuda muchísimo a organizar datos complejos de gran cantidad, que, que yo solo me tardaría un mes haciéndolo. Y ellos con, y uno, utilizando las palabras correctas, puede ayudar a que te organice datos. Yo estoy, por ejemplo, escribiendo una novela, y la novela tiene que ver con la segunda mitad del siglo XX en Sudamérica. Yo, yo para investigar todos los gobiernos del continente, de una fecha a una fecha, me hubiese tardado un poco de tiempo. Que a cambio yo le dije a GPT dime quiénes fueron los presidentes y cuáles fueron sus políticas de gobierno, tal, tal, tal. y me organizó toda la información en cinco minutos. Entonces fíjense cómo puede ser una herramienta valiosa, ¿no? Y, y aquí tenemos algunas de las ventajas. El tema del análisis de datos masivos, que es lo que le estoy diciendo, el tema de análisis de datos masivos, el tema de la predicción de comportamiento, esto es muy importante. Con el tema de la predicción de comportamiento, eso lo utilizan tanto las empresas privadas para vender sus productos, como se utiliza también para la política. Tenemos casos Trump, tenemos casos Bolsonaro, tenemos casos de distintos tipos que utilizaron motores de búsqueda, que finalmente es lo que contribuye al desarrollo de la inteligencia artificial para predecir comportamientos, que piensa una sociedad ante determinada situación, que piensa una sociedad ante determinada reacción, etcétera Entonces, fíjense, son cosas que incluso nosotros podemos usar, desde el punto de vista de la sociología, desde el punto de vista, depende del uso que se le dé. Para el tema de la comunicación y la difusión de la información es valiosísimo, a pesar de que hay retos grandísimos, como lo planteó Lugino, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Ahora, ¿cuáles impactos negativos tiene? Primero, el tema del empleo, que lo planteaba Noel. O sea, yo sí creo que hay... Creo que el capitalismo históricamente está buscando la posibilidad de que el ejército de reserva le crezca, es decir, que haya mayor, que gasten menos en la fuerza de trabajo en sus diferentes empresas y todos estos desarrollos van hacia allá, por eso que tenemos que siempre ver quién está detrás. Así que el tema de la suplantación del empleo es gravísimo. El tema, los problemas éticos también son complejos, los problemas éticos también son complejos, porque están, eh, ahorita voy a hablar de eso para cerrar, el tema de los sesgos en los algoritmos. No, un concepto que tenemos que estudiar que es el de los sesgos cognitivos que son que lo damos en clase también no, el tema de los sesgos cognitivos se extrapolan a los algoritmos que finalmente la realidad virtual es un intento de extrapolación de la realidad esta la que nos tocamos, pues de la realidad real entonces los sesgos cognitivos que tenemos los seres humanos es decir, aquellas cosas que nos hacen que, percibir la realidad de manera errada por prejuicios sociales, religiosos, culturales, incluso de memoria, se extrapolan a los algoritmos, y ahorita les voy a hablar un poquito de eso. No sé cuánto tiempo me queda, bueno, ya, ya voy a cerrar. Claro, este es el tema de la dependencia tecnológica, que la explayó bien Luis Gino, y este es el tema de la brecha digital, que le explayaron cada uno de ustedes, que es importantísimo. Por eso es que tenemos que analizar esta realidad desde nuestro contexto, porque el tema de la brecha digital es un tema nuestro, eh, la gran mayoría del campo venezolano, del campo boliviano, del campo eh, etcétera, de, centro, de cualquier país de Centroamérica o de África, no tiene el acceso al primero al internet, a comenzar, no tiene el acceso a internet que pueda tener Suecia, Bélgica, Noruega o allá en Berlín donde está Uyun Shun Han estudiando su sociedad. No, entonces por eso es tan importante que, que estudiemos estos fenómenos. Y hay algo muy importante que, que el otro día lo discutíamos en Telesur, que es el tema de la contaminación digital. Que eso es otro tema. El tema de la contaminación, Luisino les habló de esos grandes centros de almacenamiento de datos, ¿verdad? O sea, todo eso tiene un gasto de energía, un gasto de agua, un gasto tecnológico, que o sea, cada desarrollo tecnológico tiene implicaciones en la naturaleza. O sea, ahí hay una gran contradicción que estudiar también. Aquí no me da tiempo de desarrollar todos estos temas, pero para que los tengamos esbozados y los vayamos investigando y estudiando progresivamente en nuestra realidad. Finalmente, el tema de los sesgos en los algoritmos. Muy importante que lo veamos. ¿Qué es un sesgo en un algoritmo? Los prejuicios que tiene el desarrollador, la forma en la que piensa el desarrollador, las extrapola al algoritmo. Entonces pasan cosas... Como lo que me sucedió aquí, yo se lo voy a leer. Yo anoche hice lo siguiente con ChatGPT. Les dije, se les leo. Hola, Chat. Me encuentro frente a un público, todavía no estaba frente al público, ahora sí lo estoy. Me encuentro frente a un público que desea conocerte. ¿Podría saludarlo y explicarle bien de quién eres y de qué eres capaz? Bueno, él, él, él, ahí arrancó: Hola, a todos soy ChatGPT y echo el cuento de todo lo que hace. Se lo voy a leer. Luego le pregunté. Muy bien, gracias. ¿Conoce el movimiento al periodismo necesario en Venezuela? Entonces me, <ríe> Entonces me dice: si sí lo conozco. Yo hablando con una inteligencia artificial, me dice si sí lo conozco, el movimiento al periodismo necesario, me lo pone en negrita. Se trata de un colectivo de comunicadores y periodistas que busca defender el derecho a la información y a la libertad de expresión en Venezuela. Es un grupo, eh, aquí entra el sesgo, escuchen lo que dijo aquí: eh, el sesgo a, del algoritmo. Este es un grupo que se formó en respuesta a la situación político y social del país, que ha llevado a la censura y a la represión de diversos medios de comunicación. <risa> Pero también, do, también do lo que es un sesgo en el algoritmo, ¿no? Que era lo que. que, era lo que ¿ah? <risa> No le pregunté por la profesora Elena, ni le pregunté por la profesora Cristina, porque me dice, esas son comunistas que me ponen la... Nante? No, pero fíjense... Cómo, pero, pero fíjense cómo... Pero esto lo hace cualquier otro. Aquí lo estamos haciendo como ejercicio, y, y nosotros conocemos al movimiento, pero cualquier otro lo hace fuera de Venezuela, o cualquier joven en una escuela de periodismo venezolano. Hace este mismo ejercicio y pone eso en su tarea. Entonces fíjense las implicaciones Dale, tranquila, profe Las implicaciones que tiene esto, ¿no? Las implicaciones que tiene esto Y eso es lo que conocemos como un sesgo en el algoritmo Porque la información que le dieron los programadores a ChatGPT Sobre la situación de la comunicación en Venezuela es esa Pero Todo periodista está peleando contra la censura y los medios cerrados y no sé qué Claro, también depende de las preguntas que yo le haga en la medida que yo vaya siendo más específico, si tiene la información y no tiene un sesgo, me irá dando respuestas más específicas. Pero igualmente, yo lo quería hacer como ejercicio. Yo después le pregunté otro poco de cosas que no me da tiempo de decirle. Por ejemplo, les pregunté, ¿sabe de qué se trata el premio del periodismo que hace cada año? Le pregunté, ¿sabe cómo se llama el premio? Tal? Empecé a interactuar para hablar sobre el movimiento y me iba dando respuestas. Pero fíjense cómo los sesgos eh, cumplen un papel aquí importante... Y ahí, ahí, como lo pongo ahí? Hay sesgos de discriminación y desigualdad, de toma de decisiones injustas, pérdida de confianza, responsabilidad legal y ética, efectos negativos en la innovación. Claro, efectos negativos en la innovación porque la, la gente en la medida que va percibiendo un sesgo, pierde confianza en, el en la tecnología. ¿No? Pierde confianza en la tecnología. Entonces, por ejemplo, te va a poner un ejemplo de un sesgo? Ya para cerrar, se lo prometo por mi maicita santa. <risa> Damos un ejemplo un cero Si un algoritmo de inteligencia artificial está desarrollado para dar créditos a una población en un banco, o sea, es un algoritmo en el área financiera y quienes lo programan dicen solo el que tenga la suficiente cantidad de dinero puede, adquirir, puede acceder al crédito. Entonces el algoritmo va a excluir a las personas más vulnerables, va a excluir a las personas que a lo mejor sí lo necesitan, pero no llegan a la cantidad de dinero. Y allí es cuando la tecnología está deshumanizando. O sea, con ese sesgo entra el proceso de deshumanización, porque a lo mejor un, un, una, un operador bancario, cuando se sienta con una familia y ve su situación, tiene la sensibilidad humana, que hasta ahora, hasta ahora, a pesar de las advertencias del padrino de la inteligencia artificial, no han conseguido las máquinas. En esa sensibilidad humana no la han conseguido las máquinas. Entonces, fíjense qué importante este concepto de los egos en los algoritmos que podemos desarrollar. Aquí, finalmente, le tenía algunas empresas de, de inteligencia artificial de las principales del mundo: está Google DeepMind, OpenAI, ya los muchachos han hablado de ellas, IBM Watson, Microsoft AI. Nvidia, eh, Amazon Web Service, estos son las occidentales pero les decía que le iba a hablar un poquito de, la, de las chinas Elena pide que siga mientras dale, yo sigo, me hicieron así ustedes, aquí los periodistas saben qué es esto sí. <ríe> me hicieron así me hicieron así me hicieron así ah, entonces, aquí ustedes Ajá, el tema de China es muy importante, yo tuve la posibilidad de estar allá un mes más o menos, entre otras cosas estudiando este tema, no, es muy, muy interesante y el desarrollo que ellos tienen es fundamental, cualquier cosa que hagamos en este mundo, en este contexto, si no estudia China no esté estudiando el contexto completo no está estudiando el contexto completo a ah, Euroasia en su contexto, pero claro, es muy importante y aquí yo les traigo algunas de las empresas que están trabajando en de desarrollo pero lo primero que les digo es que ellos en el 2017 lanzaron un plan que se llama Next Generation Artificial Intelligence Development o sea, es un plan de inteligencia artificial que tiene el objetivo de convertir a China en el pionero de la inteligencia artificial de aquí, del 2017 al 2030 y ya lo es pero yo pero los chinos son humildes. los chinos son, son de las principales potencias del mundo pero tú hablas con ellos y te dicen no bueno nosotros vamos ahí poco a poco vamos mejorando tenemos muchos errores la verdad es que son muy humildes pero lo cierto ¿sí? pero lo cierto es que ellos lanzan este plan y estas empresas que están a continuación empiezan a desarrollar la inteligencia artificial que son Baidu que es como el gran buscador chino Alibaba que todo el mundo lo conoce que es un como una especie de, de, de Amazon chino, de, de Tencent, y Sensei Time, Hikvision, y hay tres universidades fundamentales de China que están trabajando el tema, la universidad de, de Xinhua, la universidad de Pekín y la universidad de Shenzhen. Finalmente, hasta que la profesora Elena Seseo me pele los ojos. Finalmente. Hay muchas reflexiones que hacer sobre el tema. Yo, yo quería cerrar la ponencia con esta frase de Andrés Bello, que además es una frase inculcada desde niño por mi madre, que dice así. Ya es hora de la conciencia y el pensar profundo. Cesó el trabajo fanador y al mundo la sombra va a colgar su pabellón. Sacude el polvo, sacude el, polvo el árbol del camino al soplo de la noche. Y en el suelto manto de la sutil neblina envuelto se ve temblar el viejo torreón. Esto es la oración de todos y Andrés Bello. Y yo sí creo que es el momento de la conciencia y el, el pensar profundo, a pesar de lo, que di, de lo que nos intuyen y de lo que nos indiquen estas plataformas. Nos invitan a pensar menos, nos invitan a reflexionar menos, a, a que lo menos es más. Esa frase es clásica de esta época, menos es más. Sin duda, para viralizar contenido, yo que clase de eso, hay que manejar estas herramientas. No no, no es que apartemos estas herramientas y digamos, no, no, porque yo soy comunista, no uso nada de eso. O sea, para poder llevar nuestro mensaje, para poder llevar nuestro mensaje, necesitamos conocer estas tecnologías, manejarlas, utilizarlas de la mejor manera. Pero yo sí creo que es el momento de la conciencia y el pensar profundo, porque la vida está en riesgo, la vida está en juego. Y cuando digo la vida, no solo la vida humana, sino la vida de nuestra conciencia y de nuestra inteligencia tal cual la conocemos. Así que eso era un poco lo que le quería plantear y muchísimas gracias por su palabra.